Soy Darnela Calderón del área de marketing y hoy les vamos a mostrar un poco más sobre el avance de obra de Neo 18, el edificio más alto de San Carlos y con el potencial económico más importante de esta zona. Hola con todos. Mi nombre es Carlos fixes soy el residente de obra del edificio multifamiliar Neo 18. Eh, ahora estamos haciendo lo que es el terminado de las placas y muros de contención y columnas del semisótano. Ya se ha culminado esta etapa para empezar lo que es el techo del semisótano. Este, estamos teniendo un muy buen ritmo de avance. Eh, se está proyectando lo que es hacer un piso por semana y para lo cual estamos teniendo... Un excesivo control en lo que es eh, med las medidas del tiempo, los rendimientos de cada cuadrilla y también estamos asegurando la calidad de los mismos avances este, mediante protocolos de calidad. Como pueden ver ahora, eh, ya se ha culminado lo que es los muros de contención y las placas. Se ha usado concreto premezclado de una resistencia de 2.80. Esto lo monitoreamos mediante probetas que se están analizando. Este, la rotura en 7, 14, 21 y 28 días. Este, de esta forma garantizamos que la construcción sea lo más segura y de mejor calidad. La siguiente semana estaremos construyendo lo que es el techo del semisótano. Empezaremos por este sector donde fondearemos las vigas, eh, colocaremos el acero y armaremos el techo con los bloques de tecnopor. Se estarán haciendo antes del vaciado pruebas de estanquedad para ver que no haya ninguna fuga y y este el día martes vamos a comenzar con lo que es el vaciado del, del techo. Pueden visitar el avance del proyecto en las redes sociales de ANCOSUR, donde estarán informados sobre lo que se viene en este proyecto. Estamos avanzando a paso firme para poder entregarles el mejor departamento que ustedes puedan desear. Neo 18 ya cuenta con más del 50% de departamentos vendidos. No pierdas la oportunidad de adquirir el bepa de tus sueños a un precio increíble porque aún estamos en preventa. Acércate a nuestras oficinas de venta que se encuentran en Girón, Las Orquídeas 207, a la altura de la cuadra 13 de Carmel del Solar. Somos Ancosur, vive diferente. Ha, <laughs> ha,